El tercer principio de la metodología Agile para la vida, según yo lo veo, es la observación. Soy Olga Semoret y quiero hablarte de Agile. Agile, más allá de una metodología de trabajo para el desarrollo de software, se puede aplicar a cualquier cosa, se puede aplicar a tu vida, se puede aplicar a cualquier proyecto porque lo que hacemos en la vida son proyectos. Te invito a que te suscribas si quieres saber cómo ser felizmente productivo. Es decir, quiero ayudarte con toda esta información a que inviertas tu tiempo, tu dinero, tu atención y tu energía de manera inteligente para conseguir resultados. Después de todo lo que no se mide, como decía Peter Drucker, no puede mejorarse y la forma de mantenernos en ese constante diálogo con nosotros mismos para ver cómo ajustamos nuestro comportamiento a este ambiente buca de cambios es precisamente con la observación. La observación es mantener sana la comunicación contigo mismo, pero también la comunicación con tu entorno. Hay una ley en computación que se llama la ley Conway que dice algo así como que las organizaciones que diseñan sistemas van a poner en ese diseño lo que es el reflejo de su comunicación interna por eso es tan importante este principio de una queridísima persona que dice como es adentro es afuera es decir reflejamos hacia el exterior eso que está pasando en el interior y si no mantenemos esta constante observación pues nos perdemos, nos perdemos de ese diálogo y nos perdemos información vital para nuestra vida, pero también para nuestros proyectos y nuestra manera de trabajar. En cuanto a la productividad, es de vital importancia que seas consciente de ti mismo y la forma en cómo recibes la información, en cómo te comunicas, cómo trabajas, si trabajas bien con los demás, si no trabajas bien en equipo, si eres el líder, si eres el que toma decisión, si eres el que aconseja, cuál es tu rol en el equipo, cuál es el rol que asumes en tu vida cómo aprendes, eres mejor escucha, eres más visual, todo este tipo de cosas te van a ayudar a ti a adaptar tanto tus comportamientos como pedir de los demás ciertas cosas para poder establecer mejor comunicación. Hay una encuesta que hizo Tasha Eurex que dice que el 95% de las personas cree Estar consciente de sí misma y conocerse y todo este tipo de cosas que no son nada esotéricas, que son bien científicas Solo entre el 10 y 15% están en lo cierto Así que, ¿qué vas a hacer tú hoy para ser parte de ese 15% o aumentar un poquito ese porcentaje Y no caer en ese 95% de personas que están perdidas, que no están comunicándose consigo mismas yo te tengo algunas sugerencias para comenzar este camino la primera son los test de personalidad de hecho en el link que tienes en la descripción vas a encontrar varios test de personalidad que te van a dar información de cómo eres en ciertos aspectos cuidado con esto tampoco se trata de volverse a alguien que llene estos test a diario y que se la pase con una revista de cosmopolitan casi a hacer cualquier test hay test establecidos en la psicología como por ejemplo tu preferencia si eres kinestésico, si eres auditivo, si eres, si eres visual eh, el test Myers-Briggs que yo lo recomiendo mucho, este test de conciencia de ti mismo y en qué nivel estás de Tasha Ebrich en fin, el enneagrama también, hay muchos instrumentos que están un poco más trabajados digamos pero cualquier forma que elijas para mantener esa comunicación contigo eso es lo que importa, lo que te resuene a ti. Y ahora quiero darte ciertas herramientas para que no te pierdas de ti mismo. Una de esas herramientas es el journaling. Lleva un diario. Llevar un diario es la mejor manera de conversar contigo mismo. Puede ser un diario de 5 minutos en la mañana en el que aclares cuál es tu intención del día. Es increíble el cambio cuando ese momento de la mañana lo usamos para conectar con nosotros mismos. Si eres una persona espiritual, haz tu, tu ritual que pertenezca a, a tu religión de, de, de preferencia, haz meditación, cualquier cosa que te conecte contigo mismo y en ese diario escribe cuál es tu intención del día, no solo porque escribiera clara, sino que escribir en, en alguna parte lo hace también como un compromiso, como algo más serio, no algo que nada más vive en tu cabeza. Otra de las cosas que te recomiendo es que empieces a medir, que empieces a ser consciente de cómo utilizas tu tiempo y para eso hay herramientas como las que te dejo en la descripción como Clockify, Toggle, que son pequeños plugins que puedes poner y que se activan con tu calendario y te permiten poner un reloj eh, darle inicio, darle fin y contar ese tiempo y de hecho ponerlo en un centro como en un centro de costos o en un proyecto para que veas cuántos horas estás gastando aquí, cuántas horas estás gastando allá, porque es importante, es importante que empecemos a hacer estimaciones un poco más honestas y la observación, ese constante prestar atención consciente a lo que hacemos y cómo lo hacemos, nos permite de alguna manera sincerar esos estimados y cuando sinceramos esos estimados no nos vamos a poner esas listas de tareas infinitas que nunca terminamos y lo que hacen es frustrarnos. Ahora es tu turno, cuéntame en los comentarios cómo mantienes esa comunicación contigo mismo, llevas un diario, escribes, midas tu tiempo, eh, llevas un, un tracker de hábitos, cómo haces para chequear eso ¿Qué te está pasando para hablar contigo y poderte a partir de eso comunicar con el otro? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por llegar al final de este video. Hoy hablamos del tercer principio de los 12 de Agile aplicados a toda la vida, los proyectos, el desarrollo de software, que es la observación. Si te gustó este contenido, dale like. Y suscríbete al canal porque quiero darte más información sobre productividad, herramientas de productividad, técnicas de productividad, todo lo que tenga que ver con productividad lo vas a encontrar en este canal. Y también te invito a mis otras redes sociales como LinkedIn y como Instagram, en donde estoy constantemente teniendo contacto más cercano. También estoy en la red nueva, innovadora, de la que todo el mundo habla que es Clubhouse, ahí me puedes encontrar y en todas las demás como Mujer Cronopio. Gracias por estar aquí. Yo soy Olga C